También en casa me he encontrado este mosquito con, con plumas en la cabeza. Me parece muy curioso. Resulta que no es un mosquito, es un Quironómido. No es un mosquito verdadero, se diferencian de los mosquitos, sobre todo en que las alas son bastante más cortas que el, que el cuerpo, que el abdomen, como ves. Y luego también en que no tiene, no tiene la típica trompeta que tienen los, los mosquitos que, que nos pican. Estos mosquitos son inofensivos para nosotros y no, no nos haría ningún daño. Que a veces nos asustan cuando vemos un una enjambre de, de, de mosquitos por ahí por la calle.